3, 2, 1, Omega! una cosa loca que está dentro de mí, solo puro free, funcionando la energía del beat con la mano viene hacia mí, hacia el centro, así, dalo, porque si no vas a caerte por dentro. Con era puro free, yo te vi, concentrado tirando otra respuesta o pensándotela por ahí. Sí, con el tiempo no le voy a decir nada seguro que voy a pasar, es acumulativo, me da igual, la réplica no se la voy a dar. Sí, sí. Vos vas a pasar, pero en esta batalla contra mí, pasarla mal Vas a pasarla mal y yo te voy a ganar en esto Porque tengo el doble de batallas y de argumentos wow, wow. El argumento era mejor era el doble de no. batallas Porque no. ¿Por lo... El otro dejado en el chizo De demostrar que la respuesta caray. la pienso Pero el freestyle improviso. lo improviso Llego hacia mí como una misión caray. Así me hizo fin so... Acordate, vos tenés la banda de batallas Se traeba de lo que el treno Pero por la cara que te fue re mal Pelotudo Mira no, si te va a bien vos compitiendo con alguna... la pasa. Te sumuro, te Tengo de... cara fea, pero ¿Para? te voy cara a cara Y vos decís que todas tus marras improvisadas, Pero veo por lo visto que es improvisada Pero no es improviso no Yo te de rap provisto Sí, lo malo es que te tiene una un entrada re, más Tiene una entrada más, con creo con que decimos cosas que... Primera no puede tener reflejo Reflejado por vos siguiendo ser un pendejo Creo que puede pasar, para mí pasa su... Linda, pero como he dicho siempre, no más que yo. la de 3, 2, 1, Bogotá, directo, paso a media, directo. Una...